Juan Pilato, quien y mactile Jesús para maque como apelostica, Juan que uica que Juan que chique Jesús maquivica y comapel o an maquisa para ser lugar que ti toca mi casa donde comite Y camanali hebreo y toca golgota No pone que comapelostica Jesús o anocria que comapelostica y se yo cometá camé Se pan inés mat, Juan se yo y arabes Juan Jesús tatacumo casque Juan Pilato que chique y se taquiloli, guan que la busminke y pan comapel y tonta Jesús Juan no patacuilóle que esto. Ni Jesús que Egua Nazaret, ya ya que te intentan abatirca Israelitas me. Juan mía que Israelitas me que poco no patacuilóle para que ponga pésos. Tica Jesús nace que ha Jerusalén. Juan que igual tu ya no patacuilóle y que ella que griego o latín. Juan no patadecan ga totas veces Pilato. Amo yo que Israelitasme. Mas abatirca Israelitas me. ya ya me toca Israelitasme. Juan Pilato to es able to get a little bit of a little a como bit no a little bit of a little bit a little bit que a little bit No a no no no mas cualima matirifaruca para tiquitase ya quitanis Juanquihuicas Juan Muchiki Catehuescacia, que iquilo no para tolpanes, que para no para tagame, que iquilo, que iquilo, que iquilo, que que iquilo, que iquilo, no iquilo, que iquilo, que iquilo, que iquilo, que iquilo, que iquilo, que iquilo, que iquilo, cuando Jesús quita que nana, cuando ninacha que nana, naka que nima, mastika que que que nana. Nane, ni tagat elis que es mocone. ne Si no nana, que es Wakate no pa ora que matequisque, ni wika que nana hasta nocha para ni mocuitawis. Si para Jesús, que, que ya tanto ya noche y te que cati y, y panicamana ya ya que esto. Ni amiki. Juan no se charro te y kati Juan y se tamante kati wan kita se ya kati y y y y no te kati no tata quedas, manichiwa. te Jesús no te quedas, no te quedas, Juan Jesús quedas, no no te quedas, no te quedas, no te quedas, no no te quedas, no te quedas, no te quedas, Pampa élis no para huéyito Juan monékiti musi y cami estáte panita cayuto. Juan no para talca ni saelita me Juan pilatos matanahuati para quien postequilise ni metzumillo catti estudia y pan pelli para mas ni mantima para huélski muy casé. que soldados Juan quien postequilike cati que coma pelo y ni Jesús Juan no quía no para catti y panía pero que más asistos y coman per Jesús, quita que llame me tuya. Hace que amo que está pan y yo mío. Hace que se solado quita puhile el chica navía y que ecuatámin que te huevía oan quisque este manelte y que tí, we, willy, qu, y, este, man, este, y, at. Hána ni juan noche ni quita lia pano pan pan para melawa que tiene mediría oanquilis a quien el nunca no se para hacer que los padres sepan que los padres sepan que los para amo que los para y que mío. padres y que y padres sepan que los para sepan que que el